Muy buenas soy Delta Ray y hoy os traigo un vídeo un poco más serio, eh, por así decirlo. Sé que no hace demasiado tiempo relativamente hablando de, de un vídeo de este tipo, pero es que tengo un anuncio importante que dar y esta es la mejor forma de darlo. Este anuncio es el motivo por el que he subido estos cuatro vídeos seguidos y el motivo por el que decidí subir los seguidos y el, esta a su vez también es el motivo por el que he tardado tanto tiempo en subir vídeos. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y bueno pues me he decidido, voy a crear de hecho seguramente ya a estas alturas este ya creado, voy a crear un canal en inglés como este exactamente igual que este pero en inglés hay un motivo por el que voy a hacer esto y este motivo es que tengo un par de metas que quiero cumplir con con este canal en, en youtube en general y para cumplir estas metas no es que necesariamente tenga que tener un canal en inglés pero sí que me facilita mucho eh, no puedo decir cuáles son estas metas porque es algo un poco más confidencial vamos a decir pero para cumplir estas metas eh, me vendría muy bien tener un canal en inglés este canal va a seguir abierto al menos de momento, bueno no, este canal va a seguir abierto sí o sí, pero va a seguir activo más o menos la idea consiste en cuando escriba un guión lo escribo tanto en español como en inglés y lo subo en ambos canales, esa es la idea actual. La idea original era dejar este canal abandonado y de hecho estaba convencido de hacerlo pero de repente el contador de seguidores empezó a subir, tampoco es que sea algo escandaloso, pero empezó a subir y creo que se debe al anuncio de Splatoon 3. Hace un tiempo subí un vídeo sobre, sobre Splatoon 3, hablando de, de qué, cómo podría ser y el anuncio de Splatoon 3 hizo que, que ese vídeo se reactivara y eso creo que me dio seguidores. Este es el único motivo de momento por el que dejo este canal activo. Es el único motivo ahora mismo. Tarde o temprano este canal quedará inactivo. Pienso centrarme en el canal inglés porque pienso cumplir estas metas. Pero si veo que este canal sigue creciendo, sigue sigue bien creativamente, entonces lo dejaré abierto el máximo tiempo posible, si veo que no este canal podría quedar inactivo en cosa de un mes incluso pero bueno no todo es malo el canal inglés como ya digo será básicamente lo mismo que este pero en inglés si se diera el caso de que este canal queda inactivo entonces los vídeos en inglés los, los empezaría a traducir, empezaría a poner subtítulos en español. Así que aseguraos de suscribiros a ese canal. Dejaré Dejaré el enlace en la descripción y también lo pondré en mi canal, en mi propio canal. Así que aseguraos de, de subir. De, de seguir a a Ese canal, porque para mí es muy importante, realmente lo es. Porque necesito cumplir estas metas que, que tengo en mente, y vuestra ayuda me vendría genial. Y porque además vais a tener el contenido que, que igualmente seguíais teniendo de, de todas formas. Así que ya está, solamente quería comentaros eso. Espero que lo apoyéis, porque realmente os estaría muy agradecido. Eso es todo. Eh, muchas gracias nuevamente y nos vemos.